Hola, buenos días, perdón por este ligero retraso y bienvenidos todos a esta, la que es vuestra casa, la casa de los empresarios de Valladolid. Queremos agradecer al grupo A3media y a Onda Cero la colaboración en, en, con esta jornada de las celebraciones que estamos haciendo con el 40 aniversario de, de la CVE, con el 40 aniversario de, de esta casa. Y además yo creo que con un tema que realmente es muy importante no solamente para los empresarios de la Valladolid, sino desde luego para, todas las, para todos los ciudadanos, desde el momento en que estamos viendo cómo el centro de nuestra ciudad pues, eh, se está quedando vacío, vemos cada vez más locales eh, vacíos y entendemos que hay que tomar medidas pues para, para ser capaces de, de revitalizarlo y que tenga esa vida que a todos nos gusta ver cuando salimos y estamos aquí en el centro de Vida. Eh, hoy eh, tenemos con, con nosotros, a la cual le quiero agradecer eh, su, su presencia aquí con nosotros, a Ana Plaza, la Secretaria General de, de COE, valenciana, con lo cual bienvenida también aquí a, a tu casa y muchísimas gracias por estar aquí con... Con, con nosotros. Eh, la jornada vamos a hacer eh, tres, tres mesas redondas con diferentes eh, temáticas. La primera se debatirá la situación actual y los retos de futuro, contando con Antonio Barro, concejal de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, con Alejandro García Pillitero, presidente de Navareco, Javier Lavarga Vaca, presidente de CECOSMA, y Jaime Fernández La Fuente, presidente de los Osterios de Valladolid. En la segunda mesa se analizarán las aportaciones para el nuevo enfoque del Centro Comercial de Valladolid con Isabel de Lamo, secretaria de la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León, Simo Rey Casanova, gerente administrador de Mediamar Valladolid y Rafael Monedero, administrador gerente de Tiendas Monerero en Valladolid. Y por último conoceremos el papel de la comunicación como una de las soluciones para la dinamización del Centro Comercial de la mano de Chelo Sánchez Serrano, doctora en Ciencias de la Información y profesora encargada de la Cátedra de la UPSA Gonzalo Sánchez Páez Relenga, director general ejecutivo de Macán eh, España, y Ignacio Fernández Orino, director regional de Onda Cero y Antena 3 Televisión en Castilla y León del grupo Atresmedia. Media. Y ya sin más, tú a dar paso a Ana. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros, Bienvenida. Bueno, pues buenos días, buenos días a todos. Y La verdad que soy yo la que tiene que agradecer a la Confederación eh, Vallisoletana de Empresarios y a Artes Media y a Onda Cero el, el haberme invitado a, a venir hoy, en este día lluvioso, ¿no? que, nos han, que nos ha pillado porque es verdad que, hombre, pues yo he a nací aquí, he vivido aquí 20 años y tengo, pues, una, un, un, un huequito en mi, en mi corazón, ¿no? Luego, pues, eh, mi vida ha dado mucho costumbre, he recorrido distintas ciudades de España, incluso alguna de fuera de España, y ahora estoy en Madrid como, como secretaria general de COE y en ese sentido pues, colaborando muchísimo eh, con, con la Confederación de Empresarios de, de, de Valladolid. ¿no? Pues, eh, pues en, en, en esta serie de, de eventos o de actos que se están realizando eh, bajo paraguas del 40 aniversario, este año es el 40 aniversario eh, de la fundación de, de COE, que fue en el 1937, y de muchas de las organizaciones que forman parte... Eh, desde hoy entre ellas la, la Britana, pues está realizando una serie de, de actos también muy importantes para, eh, bueno, pues, para acercar eh, la visión a, a, a todos, a los ciudadanos, a los empresarios y, y, y a, a, a la sociedad en general, donde es clave la participación y la colaboración de los medios de comunicación y donde además eh, se pues, están tratando, por lo que yo veo, no solamente en Valladolid, sino en otras ciudades, pues temas muy muy diversos, ¿no? de, diversa, de diversa índole, pero que todos ellos al final acaban teniendo un impacto en eh, la actividad empresarial, que es la que genera empleo y que es la que crea riqueza que al final creo que es lo que todos queremos para, para nuestras ciudades y para nuestro y para nuestro país. ¿no? Eh, yo voy a dar una breve pincelada sobre, haciendo un poco abstracción y yendo un poco más arriba, sobre sobre la economía española eh, a, a, nivel, a nivel nacional, para luego centrarme en, en el caso concreto de Valladolid y cómo lo vemos desde, desde COE en, en, en este caso. ¿no? Eh, está claro que en el año 2016 pues, la economía española ha demostrado pues, un, un gran dinamismo, ¿no? con un crecimiento, como todos saben, del de 3,2% en el en el, en el PIB eh, y en el caso de, de la comunidad de, de Castilla y León incluso ha sido ha ido un poquito más, un poquito más lejos, ¿no? con lo cual supone pues una, una mejora con respecto al, al, al PIB anterior, ¿no? al crecimiento ya del 2015, lo cual pues, no deja de ser, con todos los errores que todos tenemos pendientes todavía, pero no deja de ser un... un índice eh, bastante eh, fiable de que, de que la economía está mejorando y que realmente estamos saliendo de, de la crisis. ¿no? Las previsiones para este año eh, 2017, nosotros desde COE ayer mismo publicábamos el panorama económico eh, que es una revisión de la economía y de nuestros modelos que se hace con, con carácter eh, trimestral y, que, y subíamos nuestras previsiones que anteriormente estaban en el 2,5% para el año 2017 la subíamos ayer mismo al 2,8 ¿no? En línea como han hecho la verdad últimamente otros organismos tanto a nivel nacional como internacional ¿no? Como puede ser el, el propio gobierno, el Banco de España o, o, la, o la Comisión Europea. Es decir que conforme está pasando el año, conforme vamos avanzando eh, vemos que hay más confianza y más fiabilidad en, en, en tener eh, eh, bueno, pues unas previsiones para el año en su conjunto que van a estar un poquito por debajo de las que hemos experimentado en el año 2016, pero que sin duda pues todavía podemos decir que, que son un, un signo positivo. ¿no? Entonces estamos en el 2,8 y yo eh, bueno, pues, eh, creo que todavía hay recorrido y que habrá que ser de forma prudente y viendo un poco esperando a que los datos de contabilidad nacional realmente respalden esas previsiones pero que todavía se irá revisando a lo, largo del, a lo largo del año. Y lo más importante es que la economía española, además de crecer, está creando empleo ¿no? y creo que esto es el, el principal problema a nivel eh, nacional. En el caso de ahorita, ahora comento, estáis, está mucho mejor que, que, que la media, afortunadamente para la ciudad, pero sí que es verdad bueno, pues que se han creado en el 2016 cerca de medio millón de, de, de, de empleos eh, con, con esas tasas de crecimiento, con lo cual podemos esperar bueno, pues que, que este ritmo, eh, yo no digo se mantenga exactamente igual, pero que, que siga en, en una senda cercana. ¿no? Eh, y así bueno, pues, pues estimamos que esa tasa del, del paro, irá eh, reduciéndose. De hecho, en el primer trimestre del año 2017, que ya son datos de paro registrado, pues se sitúa en el 18,8. Como comentaba, pues en el caso de Valladolid es eh, sensiblemente menor que en el conjunto del país, con lo cual es un, es un es una buen símbolo para la, para la ciudad, y eh, según los datos que tengo se situó en el 13,4, con lo cual vemos que hay una, una mejora sustancial con respecto, con respecto a la media, y en concreto, bueno, pues eh, eh, con datos reales de paro de mercado, pues en, en Valladolid hay ahora mismo unos 36.000 parados más más menos, lo que supone casi un 12% menos que hace un año, ¿no? Bueno, es, es un signo muy, muy positivo. Eh, viéndolo desde el punto de vista de, de, de a qué se, en qué sectores está la, la, el empleo, pues eh, la mayoría en el sector servicios, más de un 72%. Eh, la población activa, el 72% está dedicada al sector servicios. En segundo lugar vendría la industria, con el entorno del 15%, y a continuación la construcción, con el entorno del 11% de la, población, de la población activa. Eh, además, creo, a mí me, me, me gusta destacar que también es importante que el ritmo de eh, contratación indefinida pues, está, se está mejorando, ¿no? eh, Está creciendo a un ritmo, a un ritmo del 3,8. Con, con, eh, con este panorama yo sí que quería un poco resaltar el, el, el, la importancia que tiene el papel de la industria en, en, en, en la capital eh, país ¿no? Es, es eh, imprescindible y en la medida en la que todos los efectos, todos los impactos que lleva consigo eh, y todos los beneficios que se trasladan al resto de sectores. La industria es tractora, en muchos casos detrás vienen los servicios y viene y también la, la, la construcción. Y en el caso de, de, de la ciudad, pues eh, todos los sectores que están derivados de... De, la, de actividades agrarias, de, de, la, de actividades metalúrgicas, de la industria del, del automóvil, como no, químicas, construcción, etcétera. O sea que tenemos un 72% de la población activa de a servicios, pero el tractor, en muchos casos, de estos servicios es, eh, y, y del resto de sectores es la industria. ¿no? Con lo cual no hay que perder de vista la importancia que hay que darle a, a, a la vista. Si lo vemos eh, analizando un poco desde el punto de vista del tamaño de la, de la empresa, eh, en Valladolid hay 33.587 empresas, para ser exactos, de las cuales aproximadamente un 53,5% son autónomos y de las cuales un 82% tienen menos de dos eh, empleados. ¿no? Estos son eh, datos estadísticos eh, que nos llevan a una conclusión inmediata, ¿no? que es que el tejido empresarial en, en, en Valladolid pues, está muy centrado en la pequeña empresa que tiene un protagonismo eh, absoluto. ¿no? Yo aquí eh, pues también quiero destacar la importancia de verdad, que tiene eh, la PyME en España en general. ¿no? En España eh, somos un país de PyMEs, tenemos unas poquitas empresas que podemos dar, decir que son eh, grandes, unas 4.000 para, para ser exactos, que es verdad que, que, que ahorita a su alrededor un 40% del de, de de empleo pero eh, yo creo que nuestro foco, y desde COE desde luego, junto con CETINE, eh, pues tenemos eh, muchísimas iniciativas encaminadas en este sentido e intentamos siempre que la PYME esté en el, el, el, el core, ¿no? en el centro, eh, porque bueno, pues tenemos un tejido empresarial donde el 99% de las empresas pues eh, eh, tienen menos de 50 trabajadores, ¿no? y, y, y es el caso igualmente en el caso de, de la por otro parte, Raioli es sin duda un polo de, de atracción turística, ¿no? En un, en un país que tiene tanta oferta turística que, que ofrecer y donde el turismo, como todos sabemos, siendo servicios, pues también es tractor, tiene efecto tractor a, a, en todos los demás eh, sectores, este año ya comentábamos en la, en la junta directiva, precisamente del COE, de cuando hablábamos de, de este cambio del panorama económico de, del país. Eh, que se espera un récord eh, <coughs> impresionante de, de visitas turísticas 83 millones de visitas para el año 2017 pues la también <coughs> es un polo de, de atracción turística ¿sí? yo bueno pues destacar algunos de los eventos más significativos que tienen lugar en la ciudad y que no, no cabe la menor duda de que atraen además a, a, a una <coughs> población importante que viene de fuera, incluso en, en algunos casos también del extranjero y que, y que vienen de la ciudad y que, y que demandan una serie de de servicios de la ciudad, ¿no? como por ejemplo puede ser por supuesto la Semana Santa eh, declarada de, de interés internacional, la, la Semana del Cine, la Seminci, la Semana Internacional del Cine de Valladolid eh, y otros eventos culturales que tienen lugar a lo largo de, de, del año, ¿no? como es el, el, la, la concentración motorista de los pingüinos o, o la feria de, de, de pinchos y tapas de ciudad de Valladolid y, y tantos otros que tenéis la inmensa suerte de poder, de poder disfrutar ¿no? eh, todo esto que hemos comentado hasta ahora son sin duda aspectos positivos eh, que, que, que señalan un poco a la ciudad, eh, de, a lo mejor a otras provincias o a otras capitales de, de provincia eh, de, de, del conjunto de, del país. Sin embargo, eh, creo que no debemos olvidar y creo que en este, en este sentido pues, eh, la consideración eh, de los de, de Anaboli, pues, eh, está muy, eh, muy lo tienen muy en su agenda y, y, y, y está muy encima de cuáles son los desafíos, ¿no? cuáles son bueno, pues, los retos que se le plantean a la, a la ciudad. Entonces, en este sentido, pues para, para empezar, pues, la, la ciudad ha ido perdiendo eh, gradualmente eh, población, ¿no? ha, ido, ha ido un poquito eh, saliendo la población de lo que es el, el núcleo urbano, tanto con respecto a, al conjunto de España, donde es el último de los datos eh, que son que se pueden cotejar, que son datos oficiales del de, de, último periodo, del último periodo del 2011-2014, pues hubo una pérdida neta de habitantes en, en, en, con respecto a España y también con respecto a las zonas periurbanas, a las zonas que están alrededor de la ciudad los municipios más cercanos y que van creciendo muchas veces a costa de la ciudad, ¿no? Esto por ejemplo también pasa en otras ciudades donde se van a ir desarrollando alrededor y creo que es parte del, del, del tema fundamental que hoy nos ocupa que es cómo revitalizar y cómo eh, hacer que, que el centro pues permanezca eh, teniendo la importancia que debe, que debe tener, ¿no? Y en ese sentido pues, pues también se ha producido y esto no deja de ser un reto. Además, eh, bueno, pues ha habido algunas deslocalizaciones de empresas en los últimos años, como algunos cierres de empresas, especialmente en el sector de la industria agroalimentaria, pues que también motivan esos desplazamientos, pues llevan detrás pues, numerosas personas con sus familias y con su actividad eh, diaria. ¿no? y el traslado de algunas sedes administrativas del centro de la ciudad con el consiguiente impacto como bueno, pues, pues fundamentalmente en, en, en, en los comercios de la zona, ¿no? que veían una atracción de público que, que, que en estos momentos se está eh, diseminando en otras, en otras zonas más allá del núcleo, del núcleo urbano. ¿no? Como por ejemplo es el traslado de la Delegación de Economía y Hacienda y la sede de la, de la Seguridad Social, que suponen al final una pérdida de afluencia pues, de personas que tienen que eh, lidiar con estos organismos y tener su eh, actividad habitual con, con, con ellos, o, o habitual o esporádica, eh, eh, además de pues, los funcionarios que trabajan en estas, en estas sedes y las personas que acuden diariamente a realizar gestiones. Y esto, como decía antes, pues tiene un efecto tractor eh, que, que implica pues, al sector... Eh, o que arrastra un poquito al sector especialmente, diría yo, del comercio y de la hostelería, pero bueno, sin duda, esto es una cadena que se va, eh, en, en, en este caso, bueno, pues se estima que hay una caída de las ventas de, de, del comercio en el entorno del, del 15% y que es incluso más elevada para los sectores de, de la alimentación y de la hostelería como, como comentaba. ¿no? En este sentido, pues es positiva la, la apuesta del Gobierno Municipal para mantener la actividad de los juzgados en el centro de la, de la ciudad. Eh, lo que bueno, pues eh, sin duda va a contribuir pues, a compensar, a, a variar de alguna forma esa pérdida de actividad comercial que se ha, que se ha producido. En este escenario, pues yo sí que quería señalar que la Confederación barrios de Empresarios pues, eh, se ha marcado una serie de objetivos. Eh, para, para, bueno, pues para contener esa pérdida de dinamismo en el centro de la ciudad y para eh, promover realmente pues, su, su, su atracción, ¿no? entre ellos bueno, pues, eh, acciones encaminadas a mantener las sedes administrativas en el centro de la ciudad y en ese sentido es fundamental la colaboración con las, con las administraciones locales eh, una segunda línea que va en la ocupación e instalación de edificios públicos eh, por parte de las administraciones que van muy elevado, muy de la mano eh, promover la instalación de comercios de referencia en edificios céntricos todos somos conscientes del poder atractivo que tiene el comercio en, en general e eh, impulsar actuaciones privadas y públicas para, para el desarrollo urbano, económico y social del centro de la ciudad. Además, a mí me parece que es muy importante, y hablando desde, de, desde COE y desde la Confederación Magistrita de, de también Empresarios, que es muy importante también eh, favorecer el nacimiento de las empresas ya existentes, y eh, la creación de otras nuevas o la atracción de algunas que se encuentren en, en, otros, en otros lugares y ello siempre se consigue pues, mejorando bueno, esto va a tener una cosa muy inmediata ¿no? que es mejorar el empleo y la competitividad de la, de la economía ¿no? y, y para ello es eh, muy importante pues, convertir a Valladolid en un centro de atracción industrial como comentaba al principio donde hay también una serie de líneas que la Confederación eh, apoya y en la que no podemos estar más de acuerdo como son pues el incremento eh, del apoyo decidido por la inversión en, en IMAS de Masí eh, y ayudas a la financiación, a la inversión eh, especialmente. Eh, por supuesto un marco eh, de, de, de costes que sea competitivo y yo aquí que este, incluiría tanto lo que son organizaciones sociales que no incrementen de forma abusiva pues, los costes laborales como bueno, pues, eh, eh, costes energéticos y, y, y, de otro, y de otro tipo, muy importante una reducción de los trámites administrativos y una mayor agilidad para que permita a las empresas los, los, eh, eh, acelerar los trámites en la creación y el desarrollo de las mismas y una mejora de las infraestructuras. Y aquí quería hacer un, un pequeño apunte incluir dentro de las infraestructuras todo aquello ligado con la digitalización. La digitalización creo que debe estar en la agenda de todos y cada uno de nosotros. Eh, nosotros desde luego, desde que hoy estamos impulsando eh, un plan 2020 para la digitalización donde queremos implicar, porque no puede ser de otra manera, a las administraciones públicas en, el, en, en, en la, en la concienciación en el, en, en, la, en el impulso y en, en la ayuda de eh, la digitalización de todos los sectores que a mí me parece que es, que, es, que nos parece claramente eh, que es clave. ¿no? Eh, desde luego no quiero olvidar eh, mencionar pues, eh, otras capacidades que tiene esta ciudad y que sin duda son claves a la hora de facilitar de, de el desarrollo empresarial y de atraer también eh, eh, desde otros sitios como puede ser bueno, pues, la, la, la enseñanza universitaria y las, los centros eh, que conocen cuenta la ciudad, tanto por la universidad, que es una de las más antiguas de, de España, y, y también la universidad privada que, que, que tenéis, la europea Miguel de Cervantes, eh, y, y bueno, eh, creo que es fundamental la colaboración con la universidad en la, en la atracción y en la creación de las, de las empresas, y todo ello, eh, bueno, pues, eh, en definitiva, eh, de lo que se trata es de trabajar pues, para, para potenciar... El uso tanto residencial como de actividad económica del centro, de, que de, pues, son pilares para desarrollar el centro, mantener y desarrollar y potenciar el centro urbano de Valladolid, evitando pues, este fenómeno que comentábamos al principio de, de un poco la huida hacia, hacia otros núcleos urbanos próximos o, o hacia otras ciudades, en su, en su caso, y de esta forma impulsar dinamismo, creación de empresas, empleo y vivienda para, para la ciudad. Y bueno, pues eh, esto es lo que, lo que yo quería contaros y por supuesto bueno, pues felicitar a, a, a la Confederación la de Misarios, de su presidenta eh, por la organización de este tipo de actos, por el empuje continuo en esta línea y por supuesto por su cuarenta de Muchas gracias.